El Señor vence a la muerte ya y le reconocimos al partir el pan. canta de Galilea resucitó el Señor. Jesús venció a la nuestros pueblos resucito el Señor